la resolución del ejercicio número 23 que eh, pide partir del ejercicio número 22 y eh, crear la biblioteca people, es decir todo el manejo que teníamos de ese array que crecía en forma dinámica y guardaba estructuras del tipo person que habíamos creado nosotros, ahora la idea es mudarlo a, una, a un archivo aparte para crear una especie de biblioteca eh, que maneje estas estructuras person. Bien, comenzamos eh, creando el archivo people.c y people.h, en el punto h vamos a poner lo que antes estaba en, en el main, eh, la definición de la estructura y del tipo de dato, eh, también vamos a mudar las funciones enterPerson y printPerson que las teníamos también en el main, las vamos a mudar al archivo people.c. Bien, como se puede observar, eh, al pasar todas las funciones a la biblioteca se colocó list- bajo adelante de todas las funciones, de esta manera eh, fácilmente en el, el IDE cuando nosotros escribimos list- bajo, nos va a aparecer para completar todas las funciones que tiene esta biblioteca. Podría haber sido otro prefijo, por ejemplo people- bajo, o algo por el estilo, la idea es eh, agrupar todas las funciones para que sea después fácil de utilizar vamos a ver ahora un poco people.c voy a ir primero a mostrar las funciones printPerson como eran, es exactamente la misma que estaba antes en el main, ahora la cambiamos de lugar lo mismo enterPerson tenemos exactamente la misma función así que esas no cambiaron voy a mostrar por un segundo eh, el ejercicio anterior que está acá, este es el ejemplo 22 en donde se observa que lo primero que hacíamos en el main era definir la variable con el eh, size con el que empezaba el array. Y después creábamos el array de punteros del de tipo person. Bueno, ahora esto va a ser una definición global en el archivo de la biblioteca. Si vemos people.c vamos a encontrar que de forma global va a estar definida esa variable que tiene el tamaño del array la variable que va a ser el array de punteros y el índice que era otra de las variables que teníamos definidas en el main que iba a indicar la posición máxima que estaba completado el array como verán acá está este es el ejercicio anterior teníamos también en el main index entonces ahora estas estas inicializaciones pasan a ser parte de esta función init people list que la deberíamos llamar antes de empezar a utilizar la biblioteca y que va a inicializar estas variables globales para después usar esa lista de eh, punteros del tipo Person simplemente se cambiaron las líneas de lugar bien, por otro lado voy a volver al ejercicio anterior una cosa importante que hacíamos de hecho en muchos lugares o en dos lugares es la creación de una estructura del tipo Person con este malloc de acá eh, lo usamos aquí y acá también hacíamos exactamente lo mismo. Generábamos estructuras del de, eh, tipo de person en forma dinámica. Nos quedábamos con el puntero y después ese puntero era el que íbamos agregando al array. Bien, ahora esta funcionalidad de crear una estructura la vamos a hacer en una función que llamamos list new person. Sí, lo que va a hacer esto es devolver un puntero del tipo Person, porque lo que va a hacer es pedir en forma dinámica el espacio para crear una estructura de este tipo. Eh, entonces cada vez que nosotros ejecutemos List New Person, estamos creando en forma dinámica una nueva estructura del tipo Person. Por otro lado, en el ejercicio anterior, lo que hacíamos era tener un while en donde ingresábamos los datos de una persona y después lo agre agregábamos al array. Una vez que le agregamos al array, en la posición que estaba disponible, que es la index, incrementamos la posición y nos fijábamos si nos quedamos sin lugar para hacer crecer el array. Ahora esa funcionalidad de eh, agregar una persona al array, incrementar index y fijarse si nos quedamos sin lugar, lo vamos a hacer en una función. Esa función va a ser list-addPerson, donde le vamos a pasar el puntero del tipo Person, de la persona que queremos agregar a la lista y como se puede observar estas líneas son las mismas que estaban en el ejercicio anterior y estas también el if también es el mismo simplemente que ahora las variables people index y list size son globales en este archivo y no son parte de el main como antes pero en este caso cada vez que ejecutemos add person se va a agregar a la lista y en el caso de que la red ya se ha quedado sin lugar va a crecer es exactamente la misma funcionalidad llevada ahora encapsulada en una función. Con estas tres funciones, init addPerson y newPerson, podemos hacer lo mismo que hacíamos antes. Agregamos también a esta biblioteca una función eh, bastante interesante que nos va a devolver el tamaño de la lista, la cantidad de ítems que hay en el array que antes la tomábamos directamente leyendo la variable index, ahora como la variable index quedó encapsulada dentro de este archivo dentro de people.c y no podemos utilizarlo desde afuera llamamos, eh, usamos esta función o creamos esta función getSize que va a devolver el valor de index con esto vamos a saber en cualquier momento cuál es el tamaño, cuál es la cantidad de ítems que hay en nuestra lista de personas y por último para obtener un un puntero de una estructura del tipo person desde el array definimos la función list-get en donde le pasamos el índice este int i y chequeando que no nos pasemos de la cantidad máxima que hay en el array devolvemos el puntero que corresponde a esa posición en el array de punteros en el caso de que eh, i esté fuera de valor devolvemos null como valor por defecto o valor de error de todas las funciones que definimos en people.c en people.h vamos a crear los prototipos que son estos entonces ahora en nuestro main de este nuevo ejercicio que va a ser exactamente lo mismo que antes van a, vamos a notar que el código queda mucho más limpio y más simple lo primero que hacemos es llamar a nuestro init people list, que va a inicializar las variables que ahora son globales después lo que hacemos es crear una estructura del de tipo person hacemos el enter person pasándole el puntero de la estructura donde vamos a cargar los datos que ingresa el usuario y después llamamos a add para agregarlo a la lista todo el manejo de redimensionar el array queda adentro de esta función por último ese malloc que teníamos para crear la nueva estructura a ser cargada ahora se transformó en este list new person que vemos acá el free que hacíamos lo seguimos haciendo y ahora también va a cambiar un poco la manera de imprimir ya que ahora acá antes teníamos el index vamos a verlo en el ejercicio anterior acá tenemos el index y ahora vamos a tener el list get size. el print también va a ser con el list guión bajo ya que también es parte ahora de la biblioteca y acá en vez de acceder directamente al valor del array como hacíamos en el ejercicio anterior que poníamos people corchetes y el valor de i ahora lo vamos a hacer a través de la función get list bajo get pasamos el valor de i y eso nos va a devolver el puntero del ítem que está en el array bien de la misma manera iteramos para hacer el free y por último una función más que está dentro de people.c es liberar la lista antes eso lo hacíamos acá con este free people ahora lo vamos a hacer adentro de people.h tenemos como última función list free y va a liberar el array que habíamos creado con el init bien esto va a hacer que este programa sea idéntico en funcionalidad al anterior pero el código es mucho más simple de entender y nos quedó encapsulado el manejo de ese array en el archivo people.c y people.h